Bueno amigos, continuamos con la línea de ayuda aquí con nuestra prestamista de confianza, Brenda Casas, gerente de financiamiento con Citywide Home Loans en Los Vegas. Ahora tenemos muchísimas preguntas a través de Facebook. Jonathan nos pregunta, yo trabajo con el distrito escolar. Escuché que hay un nuevo programa para ayudar de compra de casa. ¿Será que esto es cierto? Qué buena pregunta, Jonathan. Tenemos un programa nuevo llamado Homes Possible for Teachers. Es basado en el programa de Homes Possible, pero especializado para maestros del distrito escolar. Este programa ofrece al comprador 10 mil dólares que pueden ser utilizados hacia el enganche o los costos de cierre y ofrece un interés por debajo de mercado, muy, muy bajo. Es una combinación de verdad inigualable. ¿Y este programa también es un regalo como el de Home is Possible? Bueno, no, este es un préstamo, pero la buena noticia es que después de cinco años en su casa, la deuda automáticamente se elimina y nunca tendrá que pagarla. Recuerden que pueden llamar ahora mismo a la línea que está en su pantalla o nos miran en, a través de Facebook. Bueno, qué buena noticia para los, los maestros, ¿verdad? Que se merecen verdaderamente una oportunidad como esta. ¿Y cuáles son los requerimientos? Bueno, primero que todo se requiere ser maestro de escuela pública en Nevada, de kinder a doceavo grado, un puntaje de crédito mínimo de 660 y tiene que vivir en la casa como su principal residencia. También hay que tomar un curso de educación de comprador de casa y tiene que usar un prestamista calificado para el programa como nosotros. Eh, esto es muy importante porque no nosotros conocemos el programa y sabemos cómo cerrar este tipo de préstamos. Bueno, gracias Brenda por otro segmento informativo y clave para nuestros compradores sintonizados. Para más información llame ahora mismo al número en la pantalla o visítenos en nuestra página de Facebook y recuerde que las primeras 50 llamadas recibirán un crédito de $1,000 de Brenda Casas para su costo de cierre.